Tú aquí, la vida sería diferente y cambiará el ambiente, pero no está Tengo una vibra de ausente, no te tengo presente porque te me vas. Fumo pa' no recordar los besos que me das y la falta que me haces. Nunca sabremos lo que ambos llegaremos a ser capaces. Ay, me he vuelto fiel a la noche. El ojo en para y los recuerdos que se apotran en un coche Anoche me dormí fumando debajo de un porche Y cuando me presento no creas que era un ricoche C Como en el C escenario ya no me quieren tus planes Si mi mente son los días vivo en los huracanes Ya no hiciste los galanes Nuestra pelvis con imanes Se acaba el significado ese cerrarme tu Si aquí, la vida sería diferente y cambiará el ambiente. Pero no está. Tengo una vibra de ausente, no te tengo presente porque te me vas, Fumo para no recordar los besos que me das y la falta que me hace. Nunca sabremos lo que ambos llegaremos a ser capaces. Y aunque mañana tengo. Y toda la fama me va a satisfacer como cuando tú estás en mi cama, doblado en la pesadez. Y ya lo malo me acostumbra. No sé quién fui yo ayer, pero me hunde en la penumbra. Y aunque tus ojos delumbran en un faro, no me encuentro caminando en esta soledad profunda. No la curan ni figuran, tú te estás en palabras mudas. Ya no sé aceptar este futuro, a mí me tienen dudas. No sé qué responder con los modales, pa tus acciones tan crudas. Como sonaban, te amo en tu voz, es tan aguda. Ni el psicólogo me entiende. Me pide ayuda, sigo yo sin entender cómo de esto tú te sientes tan segura.